¿Te interesa ser creador de YouTube? Tal vez quieres usar tu voz para difundir un mensaje o enseñarles a los demás a hacer algo. Tal vez amas los videojuegos, los consejos de belleza o el fitness. O bien, tal vez solo quieres mostrar tu vida y crear una comunidad. Sea cual sea tu pasión, crear en YouTube te permite conectarte con usuarios de todo el mundo. En este video, te mostraremos lo que debes saber para comenzar un canal y hacerlo crecer como creador en YouTube. Primero, debes comenzar un canal. Para hacerlo, estos son los pasos que debes seguir. Primero, accede a YouTube con una cuenta de Google. Luego, intenta realizar cualquier acción que requiera tener un canal, como subir videos, publicar comentarios o crear una lista de reproducción. Si aún no tienes un canal, verás un mensaje para crear uno. Si ya tienes un canal y quieres crear uno nuevo, haz clic en el icono del canal y luego ve a la configuración y haz clic en Crear un canal nuevo. Elegir el nombre del canal no es una ciencia exacta. Intenta elegir un nombre que sea fácil de recordar y haga referencia a la razón por la que quieres que te reconozcan. Una vez que creas el canal, tienes la opción de personalizarlo con tu marca personal. Primero, puedes agregar una foto de perfil. Esta es la imagen que se muestra en la página principal del canal, en las páginas de reproducción del video y junto a tus comentarios. Busca una imagen que permita que las personas reconozcan tu canal de inmediato cuando la vean. También puedes agregar un banner del canal. El banner es el espacio que se encuentra en la parte superior de tu canal. Aquí puedes mostrar de qué se trata tu canal y por qué los usuarios deben suscribirse. Puedes incluir imágenes o fragmentos de texto que resalten qué tipo de contenido creas. Y si planeas subir videos con regularidad, también puedes incluir el programa de cargas aquí. Un video de avance del canal y una descripción del canal también pueden ayudar a los usuarios a comprender qué pueden esperar si se suscriben. Cuanto más completo esté tu canal, más fácil será para los usuarios comprender lo que haces y el contenido del que disfrutarán cuando miren. Puedes agregar o actualizar todas estas opciones en la página de personalización en YouTube Studio. Ahora que tienes el canal configurado, estás listo para comenzar a subir videos. Buena suerte y gracias por mirar este video.